Buenos días, gracias por venir, el seminario que va a impartir hoy Diego Napp. Eh, Diego es de, es de Madrid, pero trabaja en el Departamento de Matemática de la Universidad de Averio de Portugal, como investigador, tiene una plaza eh, similar, bueno, equivalente a lo que en España es una Ramón y Cajal. Y hoy nos va a dar una charla sobre eh, códigos convolucionales bienvenido y cuando quieras. Vale, muchas gracias por la introducción. Pues sí, hoy voy a hablar así, debo, a así un poco de la introducción de la teoría de códigos, luego voy a explicar un poco pues, lo que hacemos ahí en el departamento de matemáticas de la Universidad de Aveiro y bueno, no sé si tenéis eh, background en códigos o no, más o menos. Bueno, pues explicaremos todo con detalle, más o menos con detalle. Eh, y bueno, al final voy a explicar un poco todo por arriba y, y, y un poco con más en detalle la parte de video streaming. Bueno, pues eh, esta es la estructura, eh, lo que es un código, para qué usamos códigos, pues eh, dos desafíos que, que, que han aparecido recientemente y bueno, pues eh, voy a focar en los en códigos convolucionales que es nuestra área más donde más trabajamos bueno, pues la, la idea de la teoría de los códigos es eh, pues queremos almacenar o enviar información y bueno, cuando enviamos información normalmente se hace por un canal que tiene, que tiene ruido con lo cual lo que enviamos no es exactamente lo que llega entonces el que lo recibe pues tiene que de alguna forma depurar esa información que tiene errores y conseguir eh, entender lo que se quería enviar. Lo mismo, lo mismo pasa cuando almacenamos información en un CD, se puede rayar o lo que sea, pues tiene, tiene que tener, eh, eh, tiene que estar grabado, enviado de una forma especial para que, aunque tengamos, se que el CD, consigamos recuperar la información. Y es por eso que necesitamos. Eh, la teoría de los códigos. Por ejemplo, aquí, pues, si enviamos ceros y unos, pues en de, vez de, de, del cero que hemos enviado podría llegar uno porque ha a, reino. Pues, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con, con, con ese problema? ¿no? es un problema pues, ¿Podemos detectar cuando hay errores? Si enviamos una secuencia de ceros y unos, ¿cómo detectamos que, que, que, que hemos tenido un error? ¿Podemos corregirlos? Un, un ejemplo muy, muy simple pues es lo de ISBN, de los libros, pues es, es un, una secuencia de números que tiene una propiedad que, eh, que no hay dos números eh, de, de libros que tengan eh, solo un dígito diferente, tienen que tener por lo menos dos, de tal forma que si cuando pasamos el código de barras en, en, en vez de leer un 5 lee un 4, hay un error en un número inmediatamente detecta que eso ese número no es de ningún libro no hay dos libros, no, no me va a leer el libro de otro de otro autor, va a decir ese libro es, hay un error en el código mírelo bien no sé qué porque, pero no me va a cobrar por, por otro libro y la forma de construir esos números es usando es pues, una forma especial para que todos los números tengan por lo menos dos dígitos diferentes, pues es un ejemplo fácil de la teoría de código. ¿no? no cualquier secuencia de 10 números es, es un código S20. Pues así eh, es más o menos la, la idea muy básica de lo que es la teoría del código. Imaginemos, este es la, el, el ejemplo también eh, muy introductorio, de, de, de queremos enviar un mensaje, ¿no? Un muy tonto. Queremos enviar un 1, 1, 0, 1 y una secuencia así, ¿no? Pues la forma más simple, más eh, trivial de codificar, pues hacemos repeticiones de 3, de 3 unos, 3, 3 ceros, no sé qué, y enviamos. Y efectivamente, si tenemos ahí... Un error, debido al ruido o lo que sea, un 1, pues aquí eh, trivialmente detectamos que pues como son dos ceros y solo hay un 1, probablemente, hay una gran probabilidad de que el 1 sea el que eh, se haya cambiado y entonces descodificamos y dices, ah, no, estos son tres ceros, por lo tanto lo que se envió es un 0. Bueno, Esto es trivial, pero es muy mala solución porque se envía un montón de información. Es muy fácil codificar, es solo multiplicar por tres y descodificar, pues también. Si hay dos iguales y uno diferente, pues son el que tiene. Es muy fácil. Lo que pasa, el problema de esta codificación es que para enviar un mensaje tenemos que multiplicar por tres el mensaje y eso es muy costoso. ¿no? Es una solución eh, muy fácil, pero muy costosa en términos de, de transmitir eh, o almacenar. Pues, pues... Eh, un pasito más elaborado pues sería por ejemplo imaginamos que tenemos una secuencia un vídeo, una foto que es una secuencia de dos y unos y vamos, vamos a cortar esa secuencia en vectores de dos por ejemplo aquí y cada, cada secuencia de dos lo vamos a multiplicar por esta matriz entonces est estos dos vectores de información me van a dar tres vectores de información o sea, para enviar dos necesito tres antes para enviar uno necesitaba 3, es mucho más menos costoso. ¿Y este qué propiedades tiene? Pues igual, si me llega aquí un 1, un 0 y un 0, pues, pues sé que está bien. Pero si me llega un 1, un 1 y un 1, pues sé que está mal, porque el último tiene que ser la suma de los dos primeros. Entonces es muy fácil detectar el error. Aquí, pues como habíamos dicho, para enviar eh, dos bits necesito tres necesito eh, tres un, un pasito más código eh, eh, un poquito más eh, elaborado pues es cortar en tres por ejemplo y multiplicar por esta matriz que ya tiene más chicha ya es una matriz ya poco a poco y vamos a ver las propiedades que tendría, que tendría este código ¿no? eh, pues imaginamos que queremos enviar este vector pues lo que nos daría es este vector. Este vector, nos daría este vector, ¿no? Todos esos. Entonces el código es la unión de todas las posibles palabras, de todos esos posibles vectores. Como tenemos tres posiciones posibles para enviar, es 2 elevado a 3, son 8 palabras, por lo tanto tenemos ocho palabras aquí, ¿no? Ocho palabras. En, en F6, f, F2, 6, f 26 no Entonces, esto es, es así muy fácil... Estamos, por ejemplo, aquí en F2 de 6, que esto es muy grande, ¿no? es 2 elevado a 6 palabras, y aquí tenemos 8. Dentro de F6 tenemos 8 palabras. ¿no? Hay muchas más en el espacio este, son 2 elevado a 6, son muchos más. Y ahí tenemos distribuidas las seis posibles, las 8 posibles palabras. O sea, que si yo soy el que recibo la información y recibo uno de estos vectores, sé que la información ha sido enviada correcta. Pero si recibo, por ejemplo, uno de, los, de las componentes no es igual, no es de esas 8, pues ya se me sale de esas 8 y ya sé que la información no se ha recibido correctamente. Eh, y este código tiene una propiedad muy especial. Y esa propiedad muy especial es que todas las ocho palabras difieren en tres coordenadas. ¿Y para qué queremos eso? Quiere decir que si en vez de recibir este vector que tiene seis coordenadas, hay una componente solo diferente, sin por ejemplo, aquí, que hay aquí, solo una coordenada diferente significa que esa nunca va a ser otra palabra de código. Va a estar fuera. No, no se van a mezclar, digamos. Y entonces, si yo tengo solo o, y por ejemplo, si, si uso la métrica de, de, de números de coordenadas diferentes, pues este y esta todas difieren por lo menos de tres. Con lo cual, si yo hago una especie de bolas así... Con esa nueva métrica significa que si yo en vez de, de recibir la palabra de código, recibo una con una sola coordenada diferente, aquí, en esta métrica nueva que he inventado, va a estar dentro de la bola de S. Por lo tanto, descodificar significa pues ir al centro de la bola. Ser fácil. Y esa es una propiedad fundamental de los códigos. Yo quiero códigos sean así y que tengan bolas enormes que no se toquen de tal forma que si yo recibo cualquier otra cosa eso lo, es ese va a pertenecer solo a una bola y vas al centro de la bola y decodificas esa es la idea de la teoría de, de códigos y no es siempre tan fácil hacer eso bolas grandes que ocupen todo el espacio y que no se toquen aquí bueno es lo que acabo de explicar es introducimos esa nueva métrica, que es una métrica muy especial de la teoría de los códigos, que es el número de coordenadas que se llama Ham eh, Distance, que es una métrica que son los, los símbolos diferentes. Con esta métrica consigo hacer estas bolas y, eh, y, y, bueno, y, y la distancia del código se define como el mínimo de las distancias eh, de todas las palabras. ¿Qué significa? Significa el radio, el radio el, el, la distancia es el mínimo de estos. Si lo divido por la mitad, me da el radio de las bolas que no se tocarían. Hago bolas donde no se tocan. O sea que si un, recibo una palabra que está en una bola, solo hay pertenece a una bola y me voy al centro de la bola y discutí. Por eso la distancia, yo necesito, la distancia es el radio, necesito distancias largas, bolas grandes, que abarquen todo el espacio. Y la, pues el, el, como ya había explicado, el, el problema fundamental pues es detectar y corregir. Y eso tiene que ver con la distancia de alcohol. Cuanto más grande, más conseguimos eh, decodificar si tuviese un código malo, pues tendría aquí, por ejemplo, dos palabras juntas, dos separadas, y aquí la distancia sería solo esta, las bolas serían muy pequeñas, y si recibiese todos estos no tendría ni idea de dónde, de dónde viene. Este es un mal código, este es un buen código. Bueno, y como habíamos dicho, el código son todas las palabras posibles, todas aquellas que multiplicaban tres por esa matriz, me daban 8, pues esto de forma general son K, vector de K, multiplicado por una matriz de K por N, y tengo todas las posibles. Es un, tiene una estructura matemática de espacio vectorial. Ese es el código. Y el gran problema, tal como he explicado aquí, en la teoría de códigos es cómo rayos construimos códigos con mucha distancia, para unos parámetros dados de n, de k, que es el tamaño de lo que enviamos y de lo que recibimos, ¿cómo construyo eh, códigos con esta propiedad? Y no es nada fácil. Bueno, hay algunos que son fáciles, pero no, no todos son para todos los parámetros y eso. No. Para los que no tienen así mucha idea de esto pues hay algunos que, que, que confunden la teoría de los códigos con la criptografía tienen que ver, pero son muy diferentes la teoría de los códigos el objetivo es corregir errores en la transmisión o en el almacenamiento y la criptografía tiene que ver con la seguridad yo quiero que esa información no la lea nadie excepto el que yo quiera, al que le dé la llave para leerlo, y otra cosa es no me importa quién lo lea, quiero corregir los errores. Es, son diferentes, aunque están muy relacionados. La teoría de códigos aparece, eh, tiene mucha matemática, tiene mucha matemática, porque son como hemos visto espacios vectoriales, sobre cuerpos finitos, tiene mucha, mucha matemática. Y a, están en todos lados. En todos lados encuentras teoría de los códigos. En el, tele, en el, en el teléfono móvil, en los computadores, en los CDs, en todos sitios. Y bueno, eso. Eh, se, se puede usar matemática muy abstracta. Después los ingenieros normalmente usan una parte muy pequeñita, que es la que le funciona y ya está. ¿no? Pero en eh, matemáticas pues le damos vueltas a todo. Y, bueno. eh, cosas que hacemos ahí en, en, en Portugal, en Aveiro. Pues hacemos una cosa que es un poco más abstracción, que es un poco más matemáticas que es en, en lugar de cuerpos finitos, normalmente es un cuerpo finito, normal, pues, eh, hay una teoría desarrollada sobre anillos, de, tiene que tener la estructura de cuerpos de anillos, tiene más, más chichas matemáticas, tiene un fundamento eh, en, en términos de aplicaciones, pero bueno, nosotros lo, lo hacemos de una forma sí, más abstracta. Un poco más eh, de, de CADIC, de la gente que lo entienda, pues también trabajamos en una cosa que se llama Distributed Storage Systems, que ahora voy a explicar el qué, que es un, una cosa que ha salido relativamente, un problema que ha surgido relativamente hace poco. Y otra cosa que voy a, me voy a extender un poco más al final de la, de la aplicación, que es el, el video streaming. Esos son más o menos tres de los temas que, que estudiamos en, en Portugal. Bueno, esto de los distributos de systems, los últimos, eh, tipo, diez años o un poco más, pues eh, lo que se hacía normalmente, si subías, por ejemplo, una foto a Facebook o almacenabas una cosa, normalmente lo que hacían es tres, tres copias, dos copias, tenían tres tres copias de tu foto, pa, pa, pa, igual, iguales. Si una se, se estropeaba, pues tenían otra para restituir la, la que se había estropeado, mientras la tercera, pues, seguía disponible para quien la quisiese bajar, ¿no? Y por eso tenían que respetar. Y con eso tenían la foto segura en Facebook y también aseguraban que quien quisiese la foto podía ir, podía ir a buscar y, y tenía. ¿Qué es lo que pasa? Pues que claro, ahora todo el mundo se pasa subiendo fotos, vídeos y no sé qué, y, y, el, y el tamaño que necesitamos para almacenar es enorme y si queremos cada foto copiarla tres veces, el espacio es inmenso, no es eficiente hacer tres, dos copias de una foto. Entonces la gente dijo, bueno, pues vamos a, a pensar eh, una forma más eficiente. Pero tenemos que hacerlo de tal forma que si hay un, un fallo en el servidor donde tenemos la fotografía no la queremos perder, evidentemente. Entonces hay que hacerla, hay que guardar esa foto que queremos de tal forma que aunque se queme el servidor de Google no me quede sin foto. ¿no? Pero tampoco quiero estar haciendo tres, dos copias porque es muy costoso. Y ahí entra la teoría de los códigos, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos aplicar la teoría de los códigos para almacenar información de forma eficiente que sea resistente a los errores, pero sin necesidad de hacer copias y copias y copias porque eso es muy costoso, ¿no? Lo que se hace, eh, pues es, eh, se, se trocea esa fotografía en, en trozos muy pequeños y se va almacenando trozos eh, por diferentes servidores, diferentes nodos, con la teoría de los códigos, por eso se llama distributed, porque está distribuida por eh, to, todos los nodos pero aquí el problema es eso tenemos una foto, la codificamos o, o, o se sea como sea ¿no? y la distribuimos en nodos Si esos servidores, los nodos, no sé qué pues, es, puede haber errores entonces imaginamos que tenemos la foto en varios servidores y uno de los servidores se quema, se cae o si es P2P desaparece y se va de la no sé qué ¿Cómo hacemos para, o sea que el problema aquí, lo voy a explicar aquí, es que uno de los servidores se quema, parte de la foto que hemos almacenado ¡pah! muere. Hay un fallo, en el disco duro o lo que sea. Entonces el problema que, que tenían estas grandes compañías es la forma eficiente de guardar sin usar mucho espacio y de tal forma que si se rompe, si perdemos. Si se borra una parte de la fotografía, ¿cómo conseguimos recuperar esa parte de la fotografía sin mucho esfuerzo? ¿Qué significa mucho esfuerzo? Pues hay varias métricas para definir qué es mucho esfuerzo. Una de las métricas es la cantidad de información que necesitamos al contactar de los otros servidores para recuperar esta. Otra métrica es el número de servidores que necesitamos contactar. Otra métrica es, hay varias métricas. Estas tres fundamentales. Y la que me voy a centrar ahora, bueno, que voy a contar solo un poquito, es la localidad. Es el número de servidores que necesito conectar para recuperar una parte de esto. Entonces, el problema sería cómo almacenar, cómo introducir eh, teorías de códigos de tal forma que cuando lo almacenamos, la fotografía en varios servidores y se me estropea una parte no necesite contactar todos los servidores sino apenas unos pocos para recuperar esa parte que perdí ese sería el problema que tendríamos que solucionar y aquí eh, bueno es, esta nueva métrica que se llama la localidad que es el número de servidores que necesito contactar pues hay una... Pues aquí lo, lo defino pues, eh, el número de, de nodos que necesito para recuperar un nodo que se me estropea. Eh, y bueno, la localidad que es formalmente definida es el, la combinación lineal los números de, de nodos que necesito contactar. Evidentemente, si no es réplica por lo menos dos nodos voy a tener que, que contactar y y se descubrió este de hecho eh, se descubrió que hay una relación entre la localidad y la distancia del código recuerdo la distancia era el tamaño de las, de las bolas y, y se publicó que hay un traidor si tienes mucha localidad tienes pocas distancia y hay ahí un juego y este se publicó en el 2012 un artículo donde se relacionaba se relacionaba mediante esta, esta fórmula la la localidad R con la distancia D este artículo fue premiado como el mejor artículo de, de, I3, de I3 cubos y, y es, tiene miles de citaciones porque introducía realmente la, la idea de que si quieres mucha localidad no puedes tener mucha distancia y ahí pues depende de la aplicación si pues, quieres más es una cosa que otra eh, una de las primeras soluciones que salieron en el 2007 eh, fueron los, eh, una solución muy simple de este problema que, que he hoy, que, que eran los eh, eh, pyramid codes, que era muy simple. Imaginamos que tenemos aquí la información, este del rojo. Pues lo que hacían era lo que llaman parity check, que era, es este número azul, por ejemplo, sumaban... Todos estos sumaban y lo que daba lo ponían aquí. Todos estos sumaban y lo ponían aquí. De tal forma que si yo perdía uno aquí, en este grupo, no necesitaba contactar a todos, sino con, solo me, val, me valía este extra, solo contactando a estos recuperaba a cualquier uno que estuviese ahí. Agrupaba por grupos, códigos dentro de códigos, y entonces, pues, si se me estropeaban dos aquí... Ya con uno solo no lo conseguía recuperar, necesitaba ir a estos verdes y ya sí que necesitaba leer todo. Eran una especie de subgrupos dentro de. de subcódigos dentro de códigos muy simples y fue una de las primeras eh, propuestas que se hicieron. Eh, bueno, y no, no, no voy a hablar mucho más de esto, hay muchas más, muchas más complejas, optimizando muchas métricas. Era solo para dar una idea de lo, de, de, del tipo de problemas que, que, que tratamos en este mundo de la teoría de código. Ahora voy a hablar eh, más de, de otro tema, el eh, video streaming. También es una cosa que ha surgido hace poco y también el crecimiento, está motivado por el crecimiento exponencial de la cantidad de vídeos que enviamos por, por Internet, que crece exponencialmente y se prevé que crezca... Eh, ya hoy el 50% de la internet es por vídeos y, y, y se prevé a esos que siga creciendo exponencialmente. Entonces, bueno, pues ante esa, ante esa realidad, pues se pensó, bueno, pues ¿habrá alguna forma más eficiente para tratar este tipo de transmisiones? Ya que tienen un peso tan, tan importante. Bueno, ese es el origen de, de la ESTA también surgió aquí, fue el año pasado que fuimos a, a, a Canadá eh, a, se reunió matemáticos e ingenieros y trataban este tema exactamente eh, para ver qué podemos hacer bueno pues normalmente como esto es eh, retrans, eh, pues se transmite a través de de Netflix, pues hay una cosa ahora también relativamente nueva que es de eh, Network Coding, que es cómo diseminar información de forma eficiente en una, en una network. Entonces se envía una cosa y se va a un router y el router lo, lo, lo replica y lo envía y así un montón de nodos y se envía información, ¿no? Y pues se pensó, bueno, cuál es la mejor, la forma más eficiente de enviar información en este tipo de, de redes, ¿no? Y ahí surgió una cosa que se llama Línea Random de code. Co co no sé si la conocéis. Si no, bueno. Pues se probó o, también un, un artículo que que, situó, que tiene miles de citaciones. Se probó que si los routers por aquí, en lugar de, de, de, de recibir la información y enviarla en la misma, pues hacían combinaciones lineales, este este por ejemplo que recibía de aquí y de aquí hacía una combinación del, del, del paquete que venía de aquí y aquí se hacía una combinación lineal sobre un, sobre un cuerpo finito y se enviaba y si todos los nodos hacían eso, el que lo recibía eh, era mucho más eficiente transmitir información de esa forma, se alcanzaba lo que se llama la capacidad del canal que no hay forma más eficiente de enviar información que haciendo ese tipo de combinaciones otra vez es un, un, un resultado teórico porque el cuerpo que se necesitaba era muy grande y por eso los ingenieros no están muy contentos. Pero un, era muy interesante que, eh, ver que una, de, una forma de, de diseminar información en este tipo de redes era, era haciendo esto y no lo que se hace en la actualidad. Muy bien. Eh, ¿Cómo funciona? Bueno, ya lo he explicado pero quien le dice. Eh, en un instante, pues los servidores eh, inyectan un, un número de, de paquetes en, en la network y cada, cada paquete, pues lo podemos representar, es una secuencia de nombres, no sé qué, se puede representar en una, en una fila de una matriz. ¿no? Esto se, se mete en, la, en una network que es imposible de entender, que, que ahí se hacen, com, se, se hacen combinaciones, se empiezan a hacer combinaciones lineales de esa paquete, que, es una, que podemos pensar en una fila de una matriz, y entonces cuando metes paquetes en una fila de una matriz, de, en la network, varios paquetes, pues que están haciendo combinaciones lineales de las filas de una matriz. De forma matemática sería eso. Meto vectores. Y lo que hace la network hace combinaciones lineales de eso. Entonces, lo que recibe, eh, lo que recibe el, el, la, la otra persona que recibe no recibe el paquete que el otro envió, sino, o los paquetes que recibió, sino el, recibe combinaciones lineales de esos paquetes. no, ya no son, que son las combinaciones lineales. De las, de las filas de la matriz entonces lo que realmente es invariante en esa, en esa transmisión es el espacio vectorial generado por las filas de la matriz ¿no? eso es lo que, lo que si no hay errores se mantiene, se mantiene invariante porque son combinaciones lineales de la matriz, o sea el espacio que se genera es el mismo de, la, de, la, de las entonces ya no son vectores como aquí, que enviamos vectores, enviamos espacios vectoriales. Y, y por eso introdujeron una métrica, ya no es esta métrica que teníamos tan bonita de vectores, pues es una métrica de, de las dimensiones del espacio vectorial. La dimensión del espacio vectorial, si lo representamos la base en una matriz, pues es el rango de la matriz. Y pues se introdujo esta nueva métrica pues, si pensamos en X como matrices y cada línea un, un, un paquete pues lo que interesaba era la combinación de de esas líneas y aquí pues había una métrica entre las matrices esa métrica era la métrica que necesitábamos usar para diseminar información en aquella network gigantesca que no entendemos, pero que hace combinaciones de paquetes. Se estudió cuál es la máxima distancia que se puede alcanzar en esa modo métrica, que también podría ser representado con bolas así, pero ya la métrica es, es otra métrica diferente. Y también hay, hay, hay para los que saben más, pues hay también unos códigos que son óptimos respecto a esa métrica que tienen la mejor distancia posible nuestra idea en Aveiro, bueno, no fue uno de los primeros claro que no, había algo, eh, otros que también empezaron hace muy, muy poco oh, con esta idea es eh, usar la correlación en las diferentes por ejemplo, en, en un instante uno enviamos varios paquetes que es una matriz, y usar y luego en el instante 2 enviamos otro set de paquetes, que es otra matriz, intentar eh, relacionar lo que enviamos en el instante 1 con lo que enviamos en el instante 2, con lo que enviamos en el instante 3, de una forma, imponer en redundancias entre esos diferentes instantes y aprovechar esa redundancia para corregir más. Es difícil entender, pero ahora a lo mejor lo intentamos ver. Esa es la idea. Y hubo gente que observó que realmente si, si imponemos re, eh, redundancia, correlación entre, los diferen, entre las diferentes veces que enviamos información, se puede corregir más errores. Esto es muy, difícilmente lo, lo, lo va a entender, pero luego va a quedar más claro. Es que si no es muy difícil. Y esto es... es eh, la idea encaja muy bien con eh, la aplicación de video streaming porque como eh, lo que tiene el video streaming es que es una, ya no son eh, informaciones, una fotografía, una, un, una, una información cerrada que es un vector que enviamos y no tiene nada que ver con otro esto es una secuencia, un stream de información entonces tiene sentido tratarla como no como paquetes separados sino como una secuencia de paquetes que tienen una relación entre ellos entonces, la idea era eso, tratar el, el vídeo como una secuencia de información y no como trozos de información que se, que se envían y se codifican separadamente. La idea general es esa. Por eso tenía, pensamos, pensamos y pensamos todavía que tiene un gran potencial para este tipo de aplicaciones. Y ahí entran unos códigos muy especiales que se llaman códigos convolucionales. Los que hemos visto aquí, clásicos de la teoría de códigos, son, se llaman códigos bloque, que tratan la información como un bloque. tienen una fotografía de Facebook la cortan con un vector lo, y, y otro vector y se codifican y decodifican independiente de este trozo, independiente del otro, independiente del otro. Esa es la teoría de códigos clásica. Y la de convolucional es la idea que ya expliqué, que cuando codificas, un trozo, tienes en cuenta lo que has descodificado antes, lo que has codificado antes y lo que vas a codificar. Está todo entrelazado. Y entonces era aplicar esa teoría de los códigos convolucionales a esto del video streaming con el network. Con esta nueva métrica que aparece en la diseminación de, de, de información a través de una network, usando la teoría clásica de los convolucionales, que es entrelazar la información como si fuese un stream. Esa era la idea inicial que teníamos para eh, tratar este problema de video Stream. No, se me corta esa parte. Entonces voy a explicar eso de los convolucionales. ¿Cómo vamos de aquellos de blocos que cortábamos la información y lo tratábamos independiente? Bueno, esto es un bloque, tenemos aquí la... la la foto de Facebook cortada aquí en vectores y pues no sé si os acordáis que lo multiplicábamos por una matriz antes 3 por no sé qué lo metíamos en una matriz constante y obteníamos pues el primer, el primer vector que ya no era 3, era 6, era más grande pero tenía unas propiedades conseguimos corregir, bla bla, bla bla bla bla y el siguiente trozo de, de, mi, de mi fotografía pues lo, lo hacíamos ¿no? lo multiplicaba por esa matriz de 3 por 6 Tenía un vector y uno no tenía nada que ver con el otro. Si yo tenía muchos errores aquí, lo que había enviado o lo que enviaré después no me ayudaba nada a corregir. Si tenía muchos errores aquí, pues se acabó. Tenía, no perdí esa información. Bueno, matemáticamente si me dejáis representar esto como, como un polinomio, no como una serie, pues lo meto en un polinomio, una serie, lo multiplico por una matriz constante y me sale un polinomio donde cada uno de los coeficientes... Pues es un instante, ¿no? Ahora la idea de los convolucionales es, bueno, en vez de multiplicar y el D, pues sería lo que llaman el delay operator. que Este se envía en el instante cero, este un delay, un instante más tarde, este dos instantes más tarde. Bueno, ¿qué pasa si metemos, eh, y esta era la matriz que codificaba, ¿qué pasa si en vez de una matriz constante, como teníamos 3 por 6, Ponemos una matriz polinomial, una matriz que va también cambiando con el tiempo. Pues ¿qué pasa? Pues si metemos este polinomio con esta matriz, pues ya tenemos y entendemos por qué se llama eh, códigos convolucionales. Los coeficientes son una convolución de los, de los eh, coeficientes de la matriz y de, y de, la, y de este polinomio. ¿no? Y como veis ahora, pues por ejemplo en el instante 1. Esto va a ser un vector, la suma de vectores, pero ya lo que recibo en el instante 1 no solo depende de lo que estoy enviando en el instante 1, sino depende de lo que había enviado anteriormente. Ya están interlazados, entre, entrelazados en una, eh, una información. Y este también, está todo entrelazado. Entonces, si, si yo conozco esto, esto me puede ayudar, si esto lo recibo bien, a... Si tuviese algún error aquí, esta información, como está metida ahí de alguna forma, la voy a usar de forma muy inteligente para descodificar. Está toda la información entrelazada. Aquí está separada por bloques, ta, ta, ta, ta, Aquí está, es todo una... está entrelazada. Matemáticamente, ¿cómo representamos eso? Pues en este contexto de códigos bloque, pues como habíamos dicho, son todos los vectores multiplicados a matriz. Tienes todas las palabras. En el este caso que habíamos visto eran 8. Y, te, y habíamos visto que eso tenía estructura de espacio vectorial. ¿eh? Es, pues es la imagen de todas las combinaciones de las filas de, de G. Esto es un espacio vectorial sobre G. En el caso de los convolucionales, la estructura matemática ya es más complicada. Es, es, son, eh, son vectores eh, polinomiales por matrices polinomiales. Bueno, si esto fuese un cuerpo... Esto es un espacio vectorial, pero a veces hay gente que no considera esto un cuerpo. Pues esto es de las, de, las, de las series, o las logan series, o se pueden tratar como polinomios, son matemáticas eh, abstracciones matemáticas, y esto en vez de ser un espacio vectorial podría ser un módulo. Pero bueno, vamos a dejarlo así. En este caso, como esto es un cuerpo, pues el convolucional también es una es, estructura de espacio vectorial que también son las combinaciones de, la, de las filas de la matriz G que lo definen ¿no? bueno pues es, es como antes eh, el, las palabras de este código convolucional pues son todas las que salen de que son una serie, esto que era la serie que se escribe como un polinomio por una matriz y obteníamos vectores polinomiales y todos los posibles series conseguidas de esta forma pues formaban aquella cosa que llamamos cuadro es mucha información, pero bueno en una hora bueno, esto es una cosa técnica que o es más matemática que otra cosa entonces la diferencia entre, la diferencia básica entre código bloque y código convolucional es que en el instante i en el bloque codificamos la información vector i y se acabó no depende de nada más y en los convolucionales cuando codificamos el vector i depende de lo que habíamos codificado antes. Por lo tanto, es un código con memoria. Tiene memoria de lo que habíamos hecho anteriormente. Esa es la gran diferencia. Y una de las representaciones que se usan mucho es esta representación donde este es el input. Esta es la, la, la información que queremos enviar. Esto es más o menos como una máquina. Esta es la información que se... Esto sería la memoria donde se almacena y eh, lo que recibimos, que es esto, depende de lo que está entrando ahora en la máquina y de lo que tiene la memoria. Más o menos sería así. Para los códigos bloque, X no, no, no existe. Es decir, no hay memoria. Y entonces tendríamos que la información que entra está directamente relacionada con esta sin la memoria. ¿De acuerdo? Entonces son códigos con memoria. Es aquí un ejemplo, pues teníamos que ahora las matrices aquella matriz que habíamos visto pues eh, ya no es constante es polinomial, por ejemplo esta de aquí un ejemplo así y como había dicho, tienen memoria esa es, memoria es representada por, por, por cajitas eh, shift registers y por ejemplo en este caso pod, podría se implementa eh, en software en hardware se implementa con estas cajitas y, este, y esta, este código convolucional podría ser representado así por tres cajitas tendría memoria solo de tres y por ejemplo si quiero enviar esta información la memoria está cero pues sería va entrando, va entrando la información en la memoria y va, y va saliendo va saliendo lo, la información que depende de lo que está entrando ahora y de la combinación de la memoria ¿no? ahí va entrando, van entrando y se combina con lo que va entrando con la memoria y lo que va saliendo es una mezcla de todo. los ingenieros les gusta mucho también porque es muy fácil de implementar porque con, las, con las cajitas de, de software con 6 resistors este es eh, el ejemplo anterior eh, con la memoria pues, eh, sería aquí sería representado matemáticamente con esta, con esta representación que es muy usada en teorías de sistemas y de control, por tanto, los convolucionales están muy relacionados con la teoría de control y de sistemas. Pero eso es otra rama diferente de ingeniería eléctrica, normalmente, pero está relacionado, está todo relacionado. Esta es otra implementación de lo que sería este código, y solo decir, aquí entra, entra la información, aquí sale lo que... Lo que lo que vamos a enviar, ya codificada. Esta es la información de la fotografía y esta ya es codificada, que es, que es mayor. Y se codifica a través de, este, de esta implementación. De. Lo único que quería mostrar aquí es que existen varias formas de implementar, varias formas de poner las cajitas y, eh, y representar, dando el mismo input, el mismo output. Hay varias formas y hay mucha teoría de cómo la forma óptima, mínima, de poner unas cajitas y eso, pero eso es también no tiene, no voy no eso ahora. Eso es otra forma, con otras cajitas, no sé qué. Esto también voy, voy a pasar para que no sea muy, muy técnico. Estos son más ejemplos. Aquí un poco de la historia de los convolucionales. Fueron introducidos en el 55, pero realmente nadie... Nadie le dio bola a esto porque era una cosa muy abstracta, no entendía para que servía nada de eso. Y bueno, en los 70, un, una persona muy importante en la teoría de los códigos, pues, eh, estudió realmente esas construcciones que se habían dado eh, de forma abstracta. Y ya la gente empezó a, a, a entender lo, el potencial de estos códigos. Hasta luego en lo, también en los 70 hubo una persona también muy conocida, Viterbi, que propuso un algoritmo de descodificación. El problema de estos códigos son muy buenos, están súper entrelazados, pero son muy difíciles de descodificar. Porque están muy entrelazados, entonces no es fácil. Este propuso un código que, y, y se empezó a implementar. Estos códigos pasaron a ser teóricos a ser prácticos de hecho se implementaron para satélites para cosas así se implementaron eh, versiones muy simples de esto porque las versiones con más complicadas es, es muy complejo de codificar. pero las simples con este algoritmo que había dado Viterbi funcionaba óptimo y bueno y eso siempre en F2 los ingenieros ya sabéis, 0s o 1 es lo que les gusta pero últimamente, teóricamente pues eh, había resultados sobre cuerpos más grandes y más, en teoría más, más, más atractivo con la desventaja de tener que trabajar sobre cuerpos mucho más grandes en la práctica normalmente cuando trofeamos así en la teoría de los bloques pues el n que el es la distancia de, de, de, los, de, de, los, de, las, de la información que trofeamos normalmente es larga es muy grande y para los convolucionales, pues es, los parámetros tienen que ser más pequeños, por eso que había dicho, de que si no es muy difícil de descodificar. Sobre, sobre el canal simétrico, que es el canal normal, es, es, en general es muy difícil de descodificar. La complejidad crece exponencialmente con el número de cajitas que tendríamos ahí. Entonces tenemos que tener muy pocas cajitas para... El, eh, Tener un, un algoritmo de codificar si sí es eficiente. Bueno, en los últimos años, como ya había dicho, sobre, sobre cuerpos grandes, pues se estudió qué pasaba, qué conseguíamos, y claro, los resultados eran fantásticos en, en, en teoría. Eh, hace poco, una alumna de doctorado de, de Jean-Joseph, que un conoce bien, y también publicó con, con esta gente de que trabaja, eh, trabaja en la Universidad de Zurich y este trabaja en Estados Unidos, pues observaron que es sobre un tipo de canal donde cuando se recibe la información se sabe exactamente dónde están los errores o sea, o sea, por ejemplo en un CD si está, si está así riscado, pues se sabe que ahí es están los errores si sabemos la posición de dónde están los errores, entonces Ah, se consiguen eh, métodos de decodificación de muy eficientes para este, tip, para este tipo de canal. En este el peso, antes teníamos eh, que, que los vectores, pues teníamos aquella métrica que, que daba el P, que, que se baseaba en los números de componentes diferentes, ¿no? Que era baseada en el número de elementos eh, que eran diferentes de cero. Do, dos vectores estaban muy separados, es decir, tenían coordenadas, eh, muchas coordenadas diferentes y la diferencia tenía componentes diferentes de cero aquí es igual pero polinomial eh, ya no es un vector sino una secuencia de vectores pero eh, la suma el peso de este vector polinomial es la suma de cada una de las, de las componentes análogamente la distancia del código, pues es el mínimo de las distancias, del peso de todas las palabras del código. Y otra vez estamos interesados en tener una distancia grande. Por las grandes, como habíamos dicho, para poder corregir muchos errores. Los códigos bloques es un caso particular de estos cuando no hay memoria. Bueno, esto pues tiene que ver con el tamaño del cuerpo, que no y ellos, bueno, este profesor que también es muy famoso y muy bueno pues probó con esta fórmula muy fea cuál es la distancia máxima que un código convolucional de longitud n que es el tamaño de los trozos que vamos a delta es el número de cajitas y, y k es el número eh, de bits que estamos eh, codificando y dio esta fórmula eh, horrorosa para representar la distancia máxima que podríamos conseguir con un código convolucional con esos parámetros, m, k y delta. Y, y bueno, pues la, la, la idea, es pues, podemos construir códigos convolucionales que consigan tener esta distancia fantástica. Bueno, pues él lo estudió, es estudió durante muchos años y se llaman maximum distance parámetros, mds. Y... Y tardó varios años en conseguir una construcción, y no fue fácil, y era muy revisada, de unos códigos que fuesen MDS, que su distancia sea la máxima posible. En los códigos locos pues, es relativamente fácil y se conocen muy bien los MDS, o sea, los que tienen las mejor distancia, pero en los convolucionales la pues, cosa es mucho más complicada. Matemáticamente todo es mucho más complicado y. Y solo en el 2001 es que alguien consiguió eh, encontrar un, un código de MDS. Es un poco la historia. Eh, pues primero se probaron, probaron que existían para parámetros muy simples. En el 2001 dieron una construcción muy enrevesada de los MDS. Y después eh, buscaron clases de particulares de MDS que son son que tienen una distancia muy buena por cada intervalo, vamos a dejarlo así y bueno, yo se bueno, generalizó todo a todos los, los rates que son n sobre k k sobre n y todos los degrees delta y ahora otra de las cosas que es interesante en los códigos convolucionales que no existían los códigos bloque es la distancia no de toda la palabra, sino aquí de la palabra truncada. Queremos que en un trozo de palabra, repito, en los convolucionales, la, la palabra es una secuencia infinita en principio, y lo que queremos es que tenga mucho peso, peso significa que puedo corregir, que tiene mucha distancia, pero no en toda la secuencia infinita, sino por cada uno de los intervalos. Dijo, bueno, quiero construir un código convolucional que tenga, no de mucha distancia en toda la serie, sino que tenga mucha distancia en cada uno de los intervalos. ¿Por qué? Porque para decodificar de forma secuencial, por ejemplo, si estoy enviando un vídeo, no sé qué, no quiero esperar hasta mucho para tener para poder codificar, quiero que mi intervalos de tiempo tenga mucho peso, que es mucha distancia en ese intervalo, y en ese intervalo conseguir corregir mucho. Entonces, este realmente es la métrica que, que interesa, que se le llama eh, distancia y columnas. Es la distancia por intervalos. Y también pues, tenemos que las distancias columnas evidentemente crecen porque tengo más peso en, uno, en un intervalo así que en uno más chiquitito y así voy. Y en el límite pues tengo la distancia total de toda la serie. Cada uno de los intervalos, la distancia máxima es esta, o sea, la máxima distancia, eh, eh, distancia que puedo tener este intervalo es dado por eso para cada uno de los j. Y en un cierto momento, de los J, la distancia no puede ser máxima porque nunca puede eh, se dice? Eh, eh, eh, sobrepasar eh, la distancia eh, máxima que es esta. ¿Cómo construimos estos eh, códigos maravillosos? Pues la construcción de esos códigos maravillosos no es nada fácil y se resume es equivalente a construir un tipo de matrices que llamamos superregulares aquí, supongo que habrá muchos matemáticos bueno, esto, esto es una cosa muy ingeniosa y muy aplicada se resume a cómo construimos matrices con unas, sobre cuerpos finitos con una cierta de propiedad ciertas propiedades. voy a explicar y este es un problema todavía en abierto. Nadie sabe construir esas matrices sobre cuerpos pequeños. Y ya llevamos mucho tiempo pensando sobre eso. Mucha gente, nadie consigue. Así que si a alguien se le ocurre, pues es un, es un problema en abierto. ¿Qué es una matriz súper regular? Pues vamos a pensar en una matriz Toplitz, eh, Lower Triangular. Así que es así, todos son estos iguales. Esto así, esto así, esto así. Estas entradas viven en un cuerpo finito. ¿No? Y ahora la quiero construir, quiero encontrar a 0 a 1 hasta a j, de tal, con una propiedad. Que todos los menores, o sea, el determinante de todas las matrices cuadradas, submatrices cuadradas de esta, sea diferente de 0. Evidentemente no voy a tomar, no voy a considerar todas las submatrices, porque si tomo aquí estas submatrices, todo cero, me va a dar cero. Pero si tomo las que no son trivialmente cero, me tiene que dar me tiene que dar diferente de cero. ¿Cómo construyo? ¿Cómo encuentro ese A0, A1, AJ con esa propiedad? Es decir, puedo tomar una aquí dentro, otra aquí dentro, o, o aquí algunos ceros, pero no todos. Bueno, es un, pro, un problema que nadie consigue. Hay algunas soluciones que voy a presentar ahora, pero no son. Eh, por ejemplo, hay un ejemplo, ahora se ha ido Vicente, es una pena, pero ya había hablado yo con Vicente sobre eso, porque él también quería implementar una cosa en, en, en, con, pa con paquetes de internet y quería usar los MDP, esos que tienen por, por distancia columnas muy buenas. Pero claro, eso se resume a construir estas matrices y como no conseguimos, pues, pues, no, pues claro, no está satisfecho. Las soluciones que le damos no pero hay ejemplos así particulares que indican que es posible encontrar esas, esas matrices superregulares pero son ejemplos particulares no conseguimos construir una forma genérica de construir superregulares conseguimos ejemplos particulares pues aquí por ejemplo si si beta es la raíz primitiva de, del polinomio NF2 de grado 3 pues eh, esta matriz se puede probar, como no es muy grande, pues se hacen con, con computer search, ¿no? Se calculan todos los menores. Como no bueno, es muy grande, pues no son muchos. Y esta incluso, bueno, ya salen bastantes, pero todavía conseguimos calcularlos y salen súper regulares. Es muy difícil encontrar. Solo hay dos construcciones propuestas hasta el momento, una por, por Joachim en en el, el Rosenthal, en el 2006, que es este tipo de construcción basado en unas matrices que se llaman eh, totally positive, que son bastante usadas, pero son sobre los reales, sobre los complejos y no, no funcionan aquí porque estos son cuerpos finitos. de hecho queremos cuerpos pequeños. Pero en la literatura hay, eh, fueron estudiadas unas matrices que eran totalmente positivas y él, usando esas ideas, las adaptó a cuerpos finitos y llegó a la conclusión de que este tipo de matrices, si eh, tomamos cuerpos con característica muy grande, estas matrices son súper regulares. Característica muy grande. Ya no estamos en característica 2, ya los ingenieros no te miran bien. No te miran bien si no es característica 2. Pero bueno, él las dio y la publicó como resultado. Nosotros ahí en Portugal. Probamos, vemos una cualquier característica, que es esta. Pero el tamaño de cuerpo era enorme. El tamaño de cuerpo que necesitábamos era P, que podía ser 2, era 2 elevado a 2 elevado a M, donde M es la matriz de... cuando se lo dije pues, a Vicente, pues, ¿cómo voy a operar? ¿Cómo voy a hacer, operar con eso? Es muy difícil, son cuerpos enormes. Para matrices relativamente... Con parámetros razonables tienes que construir estas matrices muy grandes y el cuerpo es muy grande y muy difícil operar, muy costoso operar. Y está en abierto cómo construir estas matrices de forma general sobre cuerpos que tenemos. Así que, quien se le ocurra? Sería muy, muy interesante porque construyendo estas matrices conseguíamos construir esos códigos convolucionales maravillosos que cada intervalo tenía un montón de distancia y conseguíamos corregir un montón de errores por intervalo, que es lo que nos interesaba. Pero ahora necesitamos construir estas matrices. Bueno, esto te dice que la distancia en ese intervalo está relacionada con el número de errores. Si tenemos mucha distancia en ese intervalo, conseguimos corregir. ¿Cuál, ¿Cuál es la, la, la gran, gran, gran, gran ventaja de estos códigos convolucionales respecto a los códigos bloque? Imaginamos que estamos enviando, por ejemplo, un vídeo. ¿Qué es lo que hace el vídeo? Va truncando la información, trunca el vector, envía, trunca el vector, envía. En cambio, los convolucionales no. Trunca el, en, en trocitos más pequeñitos y los va entrelazando y los va enviando. ¿Cuál es la, la gran ventaja de hacer eso? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Imaginamos que recibimos aquí el stream, este es un stream así infinito, ¿no? Imagina, imaginaros que aquí, este lo, lo he cortado aquí y lo he cortado aquí, pac, lo corto, lo meto en un código bloque, lo multiplico por una matriz y lo envío. Pac. Y cuando lo envío, tengo todas estas estrellas que me dicen que son errores. Si tengo muchos errores aquí, por ejemplo, tengo más de la mitad que son errores, ya no lo consigo corregir. Por ejemplo, en este caso, de los eh, 202, ¿no? o es? 202 que hay aquí, tengo 120 errores. Tengo más errores. Si los, los códigos del bloco, como, aquellos como los, días, los super buenos, es decir, si tengo más cosas buenas si tengo por lo menos la mitad bueno, consigo corregir. En este, en, este, en este bloque tengo 120 errores, erasures, y solo 82 buenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa si, si, si esta información se envía a través de un código bloque? Este bloque es imposible de descodificar y pierdo toda la información. Todos estos 80 no me valen para nada, porque este bloque entero no tiene suficiente información para descodificar, no consigo, tiene muchos errores. Es decir, aquí este se ha ido, se ha, ido, se ha salido de la bola, no lo consigo y pierdo esta información. Y como no puedo usar lo que, lo que está aquí y lo que está aquí, pues la pierdo completamente. ¿Pero qué pasa en los convolucionales? ¿Cuáles son los parámetros? Los convolucionales, en vez de pillar súper ventanas así, bloques grandes y codificados, cojo ventanas, trozos muy chiquititos y los entrelazo. Aquí son ventanas de 2, 2, 2, 2, 2, 2, y los voy entrelazando. La ventaja de esto es que yo después en esa secuencia, elijo el intervalo donde yo quiero descodificar, lo elijo, lo cierro, lo veo y si en ese intervalo no tengo muchos errores lo codifico si no puedo, elijo otro intervalo este, este más pequeño, más grande voy jugando con mi ventana de descodificación y eso me da una ventaja muy grande respecto a los códigos bloque por ejemplo aquí como sé que si en cada ventana tengo más cosas buenas que malas consigo descodificar aquí no tengo pero esto es bloque en convolucional tengo esa flexibilidad de elegir. Entonces, corto aquí la información, considero esta ventana y como tengo 80 y 60, tengo más cosas ciertas que, que ratios, consigo descodificar esos 60, esos 60 muy bien, y ahora ya puedo tomar esta ventana grande y ya ahí tengo más cosas eh, buenas, eh, eh, correctas. Que races y consigo descodificar todo. Entonces, en teoría, esa flexibilidad de jugar con la secuencia de información y ir troceándola por donde conviene y tratarla como una serie de información que está toda entrelazada, es, es mucha. Y esa es la idea de códigos convolucionales. Tratar la información como una serie y ir eligiendo la ventana según me convenga a mí para descodificar. En cambio, los códigos locos es de pa, pa, pa, fijo, y no tengo esa flexibilidad. Entonces, en teoría, potencialmente, es, es muy bueno, es tienes, pero son más complicados. Problemas todavía en, en abierto. Como ya había dicho, eh, pues, pues son muy difíciles, teóricamente son fantásticos, yo troceo donde me da la gana, y, y pero construirlos es es un open problem, nadie todavía lo ha conseguido y ahora gente en Brasil y, y en Dinamarca también están trabajando con las regulares, pero también les salen resultados con cuerpos enormes o si no, ejemplos particulares la máxima que yo he visto es 12 por 12 después de ahí, sobre cuerpos pequeños bueno, esto es un, un, un resumen que, que para descodificar se usa este y este algoritmo y que tiene que ser el grado muy pequeño. Si queremos descodificar de forma general. Son difíciles de descodificar en general. La complejidad crece con el número, de aquellas cajitas que veíamos de la memoria. De la memoria ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, este tema, que es cómo, cómo enviar esa información sobre redes, que ya veíamos que la métrica ya no era la métrica de Hamming era Ragmetrics, que era, como eran combinaciones de los, de los paquetes, pues construir convolucionales con buenos sobre esa nueva métrica que queremos para el, sobre Networks. También no, no, no hay mucho. Lo que hay es muy, muy básico. Y, y bueno, y luego también una cosa que todavía no, no se ha hecho, es eh, bueno, hay algunos resultados de unos de Canadá de Toronto que han hecho alguna cosa también porque ingenieros que querían implementar esto en video streaming que trabajaban en, en, en Cisco creo y en la Universidad de Toronto y, y hacían unos códigos convolucionales para video streaming con una propiedad que estaban hechos de tal forma porque qué es lo que pasa con video streaming y, y, esas, y en general en, en, en redes que normalmente si tienes un error Tienes un birth of errors. No, no, los errores no son, no son aislados, sino que normalmente vienen, vienen en conjunto. Si tienes un error, la probabilidad de que el siguiente sea un error es mayor. Entonces, los, los construidos de tal forma, no para corregir errores eh, aislados, sino para corregir bloques de errores. Entonces, la construcción era un poco, era, era hecha exactamente para, para construir ese tipo de, de, de bloques de errores bueno aquí hay referencias clásicas de, de códigos convolucionales y bueno esto es pues, un resumen eh, de lo que hemos visto que son códigos con memoria generalizan los códigos bloque porque son códigos bloque son convolucionales sin memoria que consiguen corregir muchos errores de forma teórica muchos más errores que los códigos muchos errores que los códigos bloques no consiguen corregir, los convolucionados lo corrigen pero bueno, en una estructura mucho más compleja y, y bueno, son más difíciles de construir, necesitamos cuerpos muy grandes, los que los hacen eficientes y bueno ahí, ahí está el juego ¿no? tienen creemos todavía que tienen un gran potencial para, para el video streaming y hay mucha matemática por detrás que tiene que ser estudiada y nada pues eso. muchas gracias muchas gracias cuando has hablado de las redes no y los nodos que se sí. dividen eso tiene algo que ver con el cómput bueno, Hadoop, si no estoy equivocado era eh, o por lo menos una parte de Hadoop estaba más relacionado con Distributed de storage systems que había una parte que la usaban para almacenar información. Ahora y... con video streaming si es no si va si va todo unido quizás eso ya no se pueda o sea no. lo que, a ver me refiero que a lo mejor con los de con códigos bloque Sí. sí que puedes cada bloque dividirlo en cada servidor, pero con video streaming no sé, para bueno, atrás que tampoco sé tanto de eso, pero que sí tiene relación, ¿no? Sí, sí, puede, puede, puede tener relación, sí, sí. sí. Pero creo que los Hadoop, no me acuerdo, me acuerdo de haberlo visto en la bibliografía de los distributed, que era, proponían una forma de almacenar, probablemente sea, sea usando redes. Que, y ahí es donde entra eso de por código, almacenar también a través de redes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por sí, quería saber realmente ahora en la práctica con qué tamaño de memoria se trabaja. O sea, Eso que habla de los números de cajas, ¿con qué capacidad se está trabajando? Bueno, los ejemplos que yo he visto eh, en, los, en, los, en, en los ejemplos eh, son, son, son pocas. Creo que la máxima, pero eran binarios y eran con parámetros muy pocos, era de 12. Pero códigos muy cortitos, muy, muy chiquititos, creo que con memoria es 12. Pero normalmente creo que en la práctica si usas parámetros de longitud normal creo que es 5 o 6 se trabaja más que eso, en la práctica. Sí, gracias. Por lo mismo, porque el, el, la descodificación es, es muy compleja. Sí, no. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quería, mm, sobre las matices superregulares. regulares. que se buscan construcciones generales, sí. sobre cuerpos pequeños. Pero claro, el tamaño del cuerpo va a depender del tamaño de la matriz. Sí. Y hay cotas que dicen, bueno, conjeturas que dicen cuál es el tamaño del cuerpo en función del tamaño de la matriz superregular. Eh, sobre, creo que la conjetura es que si la matriz es L por L, es el tamaño mínimo del cuerpo necesario para que exista una matriz superregular de tamaño LL, es F2 elevado a L menos 2. Entonces, pero es una conjetura. Para una bueno, de super, el otro concepto de matriz superregular estándar en álgebra con, hay construcciones como las matrices superregulares de Cochin que sí. ahí también sí, sí se sabe sí. ahí pues es es, más, que es, fácil, que esta, es muy bien conocido pero porque la matriz ya no sí. es es, es, lo otro, ya es, ya es completa no la, es completa y ahí se conocen las Cochis por ejemplo son, son puertos relativamente pequeños y todos los menores por aquí no hay no, no hay, existen menores triviales porque es una matriz llena cuando la matriz no tiene ceros o sea que todos los pedimos que todos los menores sean diferentes de cero existen construcciones por ejemplo con las matrices sí, entonces estamos en lo mismo que decir que si haya conjeturas sobre el tamaño mínimo es decir no se van a, con, a conseguir construir matrices superregulares muy grandes de, con cuerpos pequeños No, no, es no. Decir, pero bueno uno por ejemplo, las y que, que hemos Las construcciones conteros, que hay hasta ahora están muy por encima muy de. Muy por encima de lo que los ejemplos indican. Muy por encima. Ya. Muy por encima. Y muy por encima de la conjetura esa del tamaño sí, muy mínimo. Muy por encima. Muy por encima de la conjetura. El problema son los ceros. El problema es los menores eh, se pueden mezclar con los ceros y eso es lo que hace. Como pues si fuese llena, ya hay muchas. Como las cochí, que son las más famosas. Pero por hay estructura de ceros que no puedes aplicar, tú metes una cuchilla ahí dentro con esa estructura y no, no te sale. Porque, porque le tienes un montón de menores que tienen cero y aquello, es, una, es muy, muy, muy complicado. Bueno, pues si no tenéis ninguna otra pregunta, pues muchas gracias.